La lírica, papi. Pido un récord en la casa. Ah, ah. No recuerdo de pequeño tantos sueños que tenía. Quería ser pelotero y sacar a mi familia. Ahora rompo lo que quiero, En el le con una Biblia. Por eso es que metí tan la bestia de la lírica. No me hables de contrato tal que estamos, lo que estamos. Una rima que te escriba y en tu cara la comparto. Todas las fotos de tu short y por el insta la comparto. Ella está contigo, pero no ha borrado mi contacto. Y empezamos los formatos. Y si quieres desde cero, no me importa un carajo. Este que yo repleveo, ya no creemos en nada. En aquello, antes yo estaba jodido Para a ti donde quieres no Le di gracias a mi Dios Porque no fue solo esta ronda Que se meta con mi lápiz Los rayos lo deben como punto Y aparte, te tiramos de la loma En esta vaina tira barra Yo tengo un diploma Tú naciste en Cartago pero no hablas mi idioma Yo me siento como freaking eso que andando en Roma Lo siento en el Yiquiti, Volando en Oklahoma No me ocupa que mis barras para esta pista es bien cabrona Tengo el cuello a cero, tengo cero Siempre su aroqui, no es invierno Siento que este es mi momento Ando cuidando los movimientos Ninguno duda de mi talento y empezamos desde cero Siempre en alta yo no miento De lo malo no estoy exento Puro fuego es lo que suelto con movimiento es lo que fomento No me paran, yo soy el viento Pa' tirarme falta argumento ya, ah uh, uh, nadie sí. me para, sicario pero como dale, fui montana, que me caen cuya hace poco, de rima plana le falta caravana, habla mucha mierda y después nos dan la cara Y si cierran todas las puertas, entramos en la ventana Que mi familia esté bien, expuesta no en las cubanas, voy a seguir haciendo esto Hasta que salgan cana nunca se pierde la fe Mucho menos la ganas gracias por tu opinión Pero esa vaina no es profana, yo escupiendo de este cuerpo Desde hace semanas quiero morir leyenda Como que un joven en Nipana, cabrón, tú eres hipócrita De distancia lejana y no me diren. En esta vuelta ya no lo escucho Por la cara de Cartario todos los días, es que el lucho, tú quisiste alcanzarme y se quemaron los cartuchos de habla tanto y en el no hace mucho no, de tu país. voy a hacerte un tributo y hablo aquí donde estoy, tú te ves bien minutos en macetero, Para que con todos los disparos Y no discuto que tú tengas lo que tengo Diablo, eso sí si lo dudo, Tu público Me mira cuando entro y debuto Cuando subo en la base y con el lápiz la ejecuto de puto, el Rosario enganchado. me con como escudo Cuando me tuve de frente se hizo disque el tartamudo Hey yo, la vestía la lírica paisano Real record in David y el Jose in ellos saben ya.